Hay que recordar que el año pasado en esta embarcación se recogieron 4.955 personas en un año. ¿vale? Esto lo que, soporto, lo que soportamos fue una carga de, de trabajo brutal, haya no, no solamente desde el, un nivel emocional porque esto de, la, de recoger gente del agua pues, tiene su ¿no? sino que al final la, la fatiga física pues, me, nos mermó bastante.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 the other uh...